A pesar de que las autoridades se han comprometido a resolver el problema del agua potable, las más de casas, al suplir sus necesidades básicas, tienen que pedir agua a los vecinos que poseen cisternas en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cargando agüita, los en los cubitos, mira, para poder bañarse. Tienen que estar cargando el agua. Ajá, siempre. Eh, ¿De lejos tienen que cargarlo? En que calmado, ¿lo dan? siempre. Me candito. Le dan el agua bien. Ajá, porque hay una citeria. Bienvenido Valités, dirigente comunitario asegura que las autoridades del gobierno se han burlado de los residentes de ese sector. Fuimos ayer a Inapa, siempre con el mismo cuento, con la misma historia. Yo le dije a Inapa que Inapa ha, bateado, ha jugado conmigo en todos los play y me ha ponchado en todos los play porque son... 8, 10 años eh, luchando con INAPA por agua. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.